Os damos la bienvenida al Ciclo Superior de Automatización y Robótica Industrial de EASO Politécnico A. En este ciclo aprenderás a desarrollar y gestionar el diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas utilizadas en los procesos industriales, Aprenderás a utilizar dispositivos automáticos para controlar equipos y sistemas automáticos, a programar sistemas robotizados, a configurar equipos informáticos y redes de comunicación industrial. Trabajarás en una metodología colaborativa basada en retos. Estos retos serán situaciones reales que un técnico pueda encontrar en su labor diaria. En la última fase del ciclo formativo podrás realizar prácticas en empresas referentes en el sector. Una de las exigencias de estas empresas suele ser el conocimiento de idiomas extranjeros, por lo que en este ciclo hemos implantado un proyecto plurilingüe donde tendrás la posibilidad de realizar varios módulos en inglés. Los técnicos superiores en automatización y robótica industrial son profesionales con múltiples salidas en la industria 4.0. Cada vez hay mayor grado de automatización y las nuevas tecnologías son indispensables para el control de procesos, la recogida de datos y su transmisión. Los alumnos también tienen la oportunidad de mejorar su cualificación profesional. Tenemos el grado de Especialización en Ciberseguridad en el propio centro o se puede optar por el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en la universidad. En este último caso, se convalidan determinados créditos. Si eres una persona creativa, con capacidad para razonar y utilizar las nuevas tecnologías, y te gusta trabajar en equipo, en un ambiente agradable y motivador, este es tu ciclo.